¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast. Hoy día vamos a hacer un capítulo un poquito diferente. Ya vamos, no nos vamos a centrar en un problema de soporte, sino que nos vamos a centrar en el soporte en sí. Hoy día les queremos contar cómo funciona nuestro soporte, cómo trabajamos, cómo, cómo lo hemos diseñado y, obviamente, cómo ido evolucionando, porque ha cambiado bastante con el paso del tiempo a cómo era cuando partió libre desde el 2016 a cómo es hoy día el 2021. Entonces, si te interesa saber cómo funciona el soporte de nosotros y cómo lo llevamos en la empresa, quédate en este podcast. Les voy a contar la historia de cómo partió el soporte. A ver, eh, yo creo que a esta altura ya no es secreto y, y todos deben saber más o menos que, eh, bueno, primero, el autor de librete soy yo, y por lo tanto, cuando partió LibreDT, eh, estaba solo. Nada, esa es la verdad. Y no había nadie que me ayudara, eh, excepto un caballero que era un contador que me ayudó mucho al principio, pero obviamente él no me ayudaba con el soporte, él me ayudaba con temas contables y era más que nada una orientación, porque ni siquiera me hacía la contabilidad. Ya estaba jubilado el caballero. Entonces... Eh, la pregunta es cómo se hacía el soporte originalmente y era un cacho, era un cacho. Era un cacho, era, era, en realidad era complicado, pero era fácil de darlo. O sea, era rápido, era complicado, pero era rápido. ¿Por qué era complicado? Porque era correo directo, básicamente. Ya, o sea, un cliente tenía un problema, mandaba un correo directo a mí. Ni siquiera a un correo de soporte, diga no, un correo directo a mí. Eh, cosa que obviamente hoy día ya no se hace. Eh, y el otro problema que había era que obviamente eh, solamente el soporte lo veía yo, porque estaba solo en esa época. ¿Cuánto tiempo duró eso? Eh, más de lo que me hubiese gustado. ¿ya? Eh, duró bastante tiempo. Yo creo que duró unos dos años, tres años, tres, unos casi tres años. Casi tres años. Duró eso. Y fue, pero no el soporte por correo, sino que el, el soporte solo. A ver, para, para dar un poquito de orden. Yo cuando partí estaba solo, daba el soporte por correo. En algún momento me di cuenta que eso era un problema, ya, porque en el fondo llevar el control por correo era muy malo, saber lo que estaba pendiente, las cosas que había que hacer, eh, era un problema. Entonces, en algún momento eh, conocí la plataforma de OS Ticket, ya, eh, y esa plataforma me vino a solucionar varias cosas. Primero, me solucionó un problema que era tener una plataforma eh, gratuita, porque eso, OS Ticket es software libre, me evitaba tener que estar pagando, por ejemplo, un plan de suscripción de algún SaaS para soporte que en ese tiempo no quería hacerlo y me solucionó el problema de que ya dejé de usar el correo electrónico de la empresa a, mí, a mi nombre para responder directamente y pasé a responder con la plataforma de soporte donde se creaban TIC, se gestionaban las cosas. O sea, eso fue un primer cambio bastante importante. Ahora, ¿qué cosas fueron pasando después de eso? Eso es lo que quiero conversar hoy día con Catalina y lo que vamos a ver, porque en realidad pasaron muchas cosas, se definieron muchas cosas y obviamente tuve que ir ordenando muchas cosas, porque al final es muy distinto cuando uno está prestando un servicio solo a cuando pasa a tener un equipo. Entonces, de eso vamos a conversar ahora con Catalina. A ver, como decía recién, yo cuando partí estaba solo. Entonces, uh -huh. para no mentir tanto, <ríe> porque mi memoria me puede fallar, cuéntanos, cuéntanos eh, qué pasó cuando tú llegaste. Porque cuando tú llegaste, obviamente, tú llegaste a apoyarme a mí en su puerta, originalmente, porque yo estaba solo. Entonces, ¿cómo fue eso cuando tú llegaste? Ya, mira. En Tienes un, eh, libertad para ya. para apelar todo lo que <ríe> quieras. Total, ya fue. Ya, mira, en un principio cuando llegué y, a ver, primera vez de partida que, que, que hacía esto, eh, el, me refiero al tener como una relación con un cliente, primero que todo, no en forma física, ya, porque a, anteriormente había estado trabajando en otro lugar, pero el trato con el cliente era físico, o sea, nos comunicábamos o por teléfono muy rara vez, pero la mayoría del tiempo iban a la oficina, pero en este caso no, era algo 100% por eh, Remoto, 100% remoto, eh, fue, fue, fue un desafío gigante, porque de partida, por ejemplo, no habían preguntas frecuentes. Entonces, como, como que llegaba una consulta y claramente todo te lo estaba preguntando a ti en un principio, eh, pero, pero después nos dimos cuenta de que eso que, que yo te estaba preguntando, yo trataba siempre como de ir anotándolo. Entonces Todo, yo tenía una agenda, en un lugar aparte, sí, yo lo tenía o sea. en una agenda y me acuerdo que después esa agenda como que la empecé a mezclar, eh, error mío, la empecé a mezclar con lo que era certificaciones y, y las preguntas. Entonces pues yo dije ya, no, tengo que separar esto, entonces tenía una agenda para certificaciones, y otra agenda eh, para las preguntas. ¿Eran agenda, agenda, agenda? No, agenda literal, agenda. ¿Esas agendas no eran de acá? No, eran agendas <risa> mías. Eran mías. Nunca las conocí. Me acuerdo que tenía las cosas anotadas en algún lado, pero sí. sí, sí. Y yo en ese tiempo yo no usaba las preguntas frecuentes porque al final Claro, también yo me sabía mm. la respuesta, es pero yo estaba muy mal acostumbrado, pues. Sí. yo estaba acostumbrado a cada, como, Claro, como yo escribía rápido, mm. eh, y he perdido la práctica dando soporte, pero como escribía rápido la respuesta, para mí era fácil responder. Sí. Pero claro, nunca pensé que podía eso optimizarse llevándolo a un listado de preguntas frecuentes. Sí. Y creo que por ahí se empezaron a hacer, ¿o no? Sí, sí. Ahí cuando, cuando llegué, eh, ahí, ahí comenzamos a hacer las preguntas frecuentes. Eh, pero fue al principio eran unas preguntas fe, frecuentes, en verdad, a mí parecieron un poquito feas. Porque era mucho texto, era como un instructivo, pero no tenía tanto apoyo de imágenes. Ya, después nos dimos cuenta Yo y las no, mejorando es tan fea. pero creo <risa> tienen video incluso tan tienen sí, video la, la estaban mejorando. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y yo en las agendas tenía, tenía como documentado algunos procesos o anotado por aquí por allá cómo se tenía que hacer. Eh, pero pero lo, lo, lo, más cuático, lo más cuático que yo recuerdo fue cuando aprendí a hacer las certificaciones contigo. Es que mi experiencia contigo ha sido muy diferente a la experiencia que, que han tenido los demás porque encuentro que en la forma como fuimos aprendiendo, y yo sé que aprendiste es tú y aprendí yo, eh, fue bruta. A palo. Sí, o sea, no literal, no literal a palo, pero fue bruta porque eh, me acuerdo que me llamaste un día para la oficina a enseñarme las certificaciones y me llamaste, yo subí a tu oficina, me senté, me senté en una silla mirando de frente a la tele y tú me dijiste, ya mira, te voy a enseñar a hacer certificaciones y hiciste una. Todo el proceso completo, las cuatro etapas, después me dijiste, listo, ahora baja y dos certificaciones o tres certificaciones, no me acuerdo, que las tenés que hacer solas. yo quedé como, o sea, me explicaste una vez y ya, ya tengo que ir a hacer las certificaciones <risa> solas. mi defensa había en videos. Vi y sí, y no, de y hecho, lo con los videos salvé. Y creo que los videos están bastante explicados porque son los que todavía hoy día se usan para sí. los clientes que contratan la herramienta para hacer las certificaciones. Uh -huh. Hacen con eso, o sea, sí. tan mal los videos no están. Sí. El de boletas creo que ya no se ocupa, pero logros también. Yo, yo hay algo que no me acuerdo. Bueno, sí, la certificación. Y la herramienta de certificación después ha cambiado mucho. Es la, es la misma que se ocupaba en ese tiempo. De hecho, esa, esa herramienta de certificación yo creo que es la que menos, es, es dentro de lo que es librete, de del software de librete, es lo que menos ha cambiado. Esa eh, es que esa, eh, eh, o sea la documentación de, de la utilidad de certificación cambia solamente si lo, los de impuestos internos cambian el proceso. Y no han cambiado casi nada. ¿Solamente lo de boleta? Solo lo de boleta. Solo sí. lo de boleta. Yo sí, lo, único. lo de factura. No, lo de factura tampoco lo ha cambiado. De hecho, cuando ellos pasaron a hacer la, ¿cómo se llama? Cuando dejaron de exigir esto, cuando se hizo el 2017, lo del acusa recibo en la página de impuesto interno, uh -huh. yo pensé que iban a eliminar el proceso de intercambio. Y se sigue certificando. Sí. Eh, o, o los libros, por ejemplo, los libros de compraventa, ah, sí. pero también pensé que lo iban a eliminar. Bueno, me imagino que lo mantienen por una cosa que viene de más atrás y compat compatible con otros sistemas. pero. Pero claro, eso no ha cambiado nada. Lo que no me acuerdo, volviendo al soporte, era si cuando tú llegaste, porque ya estaba ese Ticket en esa época, ¿cierto? Sí, estaba ese Ticket. ese Ticket estaba, yo me acuerdo que lo había empezado a usar antes. De hecho, creo que lo había empezado a usar cuando estaba en Santiago. cuando no, Ticket estaba. Cuando vine a Santiago ya estaba. Lo que no me acuerdo, probablemente sí, porque en mi paranoia del orden, probablemente estaba, era si en estos niveles de soporte que tenemos. Si estaba esto nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo eso no me acuerdo. Es que ahora hay más niveles, ahora hay más niveles. Pero antes sí, estaba Soporte 1, Soporte 2 y Soporte 3. Eran los lo únicos tres niveles que habían. No habían más. Uh -huh. Entonces, siempre las consultas han entrado, cuando se, se usaba el tema que está por defecto en la, en la página de Soporte, cuando van a abrir un ticket... Entran eh, a Soporte 1. Entran a Soporte 1. Porque... Y eso fue lo otro que cambiamos también después y que de hecho fue el año pasado, me parece, los temas de... Comerciales. Sí. sí se añadieron también, los temas sí, comerciales. Que también entraban a Soporte 1 y hoy día... Es, porque es hoy... que no había un tema, porque habían claro. clientes que abrían ticket con... con de nivel 1, de nivel Soporte 1, pero eran temas relacionados a, a pago o a consultas comerciales de los servicios entonces, era como, está, tenía que estar constantemente moviendo eso al a, a, a, a a área la claro. claro, que eso también antiguamente, y seamos realistas, pasaba porque cuando partimos al final, éramos, partimos siendo tres personas sí. las que estábamos en el 2019, las es que, que trabajamos. Eso es un cambio gigante, o sea, el pasar a ser tres personas a que ahora seamos 14, 13, 12. 13, 12. Ya, pero somos más. Somos, somos más. más. ¿Por qué no sabes? Va a sonar feo que no sabemos cuántos somos, pero. Es que me, me ha confundido este último cambio, de verdad. Han habido varios cambios. Hemos contratado gente. Somos 11. 11. Gracias, Sergio. 11. Pero la otra semana llega una diseñadora, que sí. otra, que eso no tiene nada que ver con soporte, pero es otro tema que tenemos que estar resolviendo. No vamos a ser 12. Eh, vamos a ser 12, ¿no? Sí. Eh, a ver eh, claro o sea es que ha sido no de verdad bueno eso es otro uh -huh. tema que lo podemos contar en otro podcast pero sí, este año ha sido los últimos Harto cuatro cambiar. meses han sido varios cambios que hemos estado haciendo y hemos estado creciendo y ordenando bueno desde el punto de vista de soporte eso fue lo que se trató de hacer porque al final la idea siempre era que las consultas entraran por soporte uno que era para que las vieras uh -huh. tú porque al final siempre mi objetivo era irme desligando un poquito de eso eh, que finalmente hoy día recién ya eh, creo que lo tengo lo, o sea no hoy día pero yo creo que hace un par de meses ya estaba logrado si Cuando me te me, empezaste si, a salir de los grupos? Sí, si, sí, si, si me meto... Sí. sí, hoy día yo ya no estoy en ningún equipo de sí. soporte. Y si me meto desde de... Como De 80, sapo. De sapo. Si me meto, me meto de sapo. Claro, de, de sapo. De hecho, me, la última vez me echaste. <risa> <risa> o sea, me, de los grupos, aparte. Entonces, claro, pero la idea siempre ha sido que... Bueno, esta idea a mí no se me ocurrió. O sea, yo sí. siempre pensé, bueno, cuando me iba por teléfono a Entel, por ejemplo, o a cualquier otra compañía, eh, no es que hay que hacer propaganda Entel, pero es que me acordé porque el sí, proveedor de, tel. de telefonía móvil. Eh, claro, te pasan, un, te pasan a un nivel y después tú tienes más niveles, sí. porque son los niveles de soporte que uno tiene normalmente. Entonces, siempre la idea fue, ya, soporte uno son las consultas de entrada, las consultas básicas. Y normalmente el soporte uno no podía resolver algo que era de soporte. La idea era que hubiera un soporte de nivel 2 que se fuera... Para dos cosas, que fuera un soporte más avanzado, que tuviera conocimiento más técnico de la parte que estábamos viendo bueno, y que además... Que tuviera que uno entrar a... Como a picar más Claro, a, a revisar, sí. a resolver algo con más calma. Uh -huh. Claro, soporte 1 normalmente que en la entrada te va a dar una respuesta estándar. Uh -huh. Te va a dar la respuesta. Si tú le dices, oye, eh, no tengo mi usuario bloqueado, te, soporte 1 te va a decir, mira, aquí está la pregunta frecuente de cómo activar el usuario o, cualquier, o café en sí o lo que sea. Sí. Eso, eso, eso, eso es soporte 1. Eso es lo que hace soporte 1. Pero soporte 2 ya normalmente entra cuando tiene que revisar algo. Uh -huh. Y, además, soporte 2 es el que atiende los problemas si uno lo selecciona con el tema de problema de emisión. Sí. Entonces, si uno está en el formulario de libre de soporte y coloca problema de emisión, eso llega directo a soporte uh -huh. 2 y no pasa por soporte 1. Eh, lo cual ¿Qué? no necesariamente es mejor. Porque a veces los problemas de emisión son por CAF y eso sí lo puede resolver soporte 1. Y en soporte 1 hay más personas que en soporte 2. Entonces ahí al final se termina bajando. Y la idea de soporte 3 era dejarlo ya para lo externo que hoy día normalmente se utiliza para la parte más técnica de programación. Uh -huh. O sea, si hay dudas con, con una API o con algún software o algún error que apareciera en la plataforma, que pasa muy poco, pero si hubiese alguna cosa así, eh, eso llega a soporte 3. Uh -huh. Y esos son los tres niveles de soporte que ya tenemos definidos. Pero como dices tú, claro, hoy día al final hay otros temas más, tal comercial, y hay uno de mesa de ayuda que, eh, y hay es, de que... es para los el, el, el de mesa de ayuda es para los porfiados. Esos, que, esos ah, que mandan sí, sí. No, esa. y todavía están. Todavía están. <ríe> Que son sí, los que, lo hay ser... cuenta, cuenta los porfiados. Los porfiados, oh, no, los porfiados siempre están. Ya, mira, eh, LibreDTE y todas las plataformas que eh, tenemos, eh, que son de, de sasco tienen su página de soporte. Es decir, tienen una página destinada a abrir un ticket de soporte. Entonces, si hay una página destinada a abrir un ticket de soporte, ¿por qué no abren los tickets por la página de soporte? Yo te voy a explicar, es comodidad. Para ellos porque es más rápido mandar un correo. Ahora, Pero explique, que no es la vía. Y es eso lo hemos explicado mil veces. Lo he explicado varias veces. Ahora, ¿es solo capricho? No, no es solo capricho. El tema es que si tú abres, si tú mandas un correo directo, ese correo llega y literalmente llega a un tema que es un vacío, que nadie ve, que nadie tiene asignado y que una vez cada X día alguien se mete y ve que hay y, oh, y Hay un ticket de mesa de ayuda, sí. Pero nadie pesca eso. Entonces. Porque nosotros le pedimos a los clientes que lo hagan por la vía correcta porque así le damos una respuesta uh -huh. rápida. Porque si tú mandas un correo directo, no sabemos de que, normalmente no te dicen nada, entonces no sabemos de qué plataforma eres, no sabemos cuál es el root, no sabemos cuál es el usuario, no sabemos uh -huh. nada. Entonces responderle a ese cliente es muy difícil. Y obviamente, si tengo, si tengo un ticket que es fácil de responder o es rápido de responder porque tengo todos los datos y tengo un ticket que no tengo nada de información, va a tener preferencias que tiene la información. Obvio, es que en la página de soporte es, o sea, está, está definido que se pide el nombre de usuario, el root, eh, la, el número telefónico. Entonces, con esos datos, eh, después el ticket se abre eh, con enlaces directos para ingresar a la cuenta. Entonces, si tenemos el enlace directo para ingresar a la cuenta o tener el enlace directo para saber si tiene o no integración con Bill My Sales, nosotros podemos saber Qué servicio tiene, qué, servicio, eh, qué soporte hay que prestarle, eh, qué plataforma es la que tenemos que revisar? Porque imagínate, hay veces que llegan, hay, hay veces que llegan consulta mesa de ayuda con simplemente no puedo emitir una factura o no puedo emitir un documento, ni siquiera especifican. Entonces, eh, qué documento es, una boleta honorario, una boleta de tercero, eh, una boleta, una factura, onda. Entonces, la información que falta cuando llegan los tickets a mesa de ayuda. Es tanta que realmente no podemos dar una respuesta porque, ante la mayoría de las consultas, hay que entrar a revisar la cuenta. Por eso, que dice al final, si algo, lo que llega a esa ayuda tiene una respuesta automática que te sí. dice abre un ticket donde, donde corresponde porque, en el fondo, necesitamos que entren por esa vía. De hecho, los enlaces que se envían en esa respuesta que está predefinida. Eh, a, a los tickets que llegan a Mesa de Ayuda, están los enlaces directos dependiendo del servicio que tienen. O sea, si tiene LibreT, libretcl T, soporte. Lo mismo con, con TAFI, lo mismo con BH Express. Le deberíamos cambiar el nombre a ese eh, eh, grupo de soporte a Mesa de No Ayuda. Sí, porque no ayudamos. O sea, bueno, pero lo ayudamos a que vayan a abrir a el ticket por la ticket vía correcta. Claro. Sí, no, oye, en realidad es súper importante eso, porque al final es la única forma en que se le puede dar al cliente una respuesta eh, rápida y correcta. Mm. Si no, es súper difícil. Eso. Y bueno, yo hoy día, en realidad, yo creo que la mayoría de soporte se hace a través de documentación. Porque al final, el espíritu de nosotros siempre ha sido Enseñar. educar al cliente, enseñarlo. O sea, queremos que el cliente, no queremos que el cliente dependa de nosotros cada vez que tenga una duda. O sea, queremos que sepa dónde encontrar la respuesta, cómo resolverlo, que tenga una guía paso a paso que pueda seguir. Y que en realidad, no sé, o sea, se ha hecho la estadística. La última vez que se pidió a una de las chicas que revisara las preguntas, nos dijo, oye, mira, de todas las preguntas que están acá, faltan estas dos que yo creo que hay que agregar, o pero... Que se habían hecho mucho últimamente. Pero ¿cuántas preguntas hay ahí? ¿20? O sea, si bien tenemos, no sé, como 200 preguntas frecuentes, hay como un 10%. Sí, creo 200. Sí, eso creo, que, creo que van como sí. para las 300 sí. entre, las, entre las públicas y las 6, privadas. Parece sí. que fue la última que sí. vi. Eh, pero descartemos las privadas, así que... Ah, claro, Las claro. internas. So, digamos que son unas 200. Hablemos de 200. En la página de soporte creo que hay como 20. Entonces al final es un 10%. Tampoco es que tengas que conocerte las 200 preguntas, sino que hay como 20 preguntas que son las más comunes. O al sea, final, ¿cuáles son los problemas más comunes? Problemas con los CAF. O sea, todo lo que tiene con folio uh -huh. Los problemas con los folios que se resuelven en tres o cuatro preguntas. Los documentos, Los, ca deja los casos de... rechazados, documentos de la bandeja de intercambio y sería. Sí, o sea, no hay mucho de los folios. Ah, Lo... bueno, pero está dentro de los temas los CAF. Lo otro ya tiene que ver con configuraciones de la empresa, mm. pues normalmente ayudamos nosotros a hacerlas, y se hacen al inicio, eh, diseños de PDF, o la parte de API, que eso está en otra documentación, mm. que eso no tiene que ver con las preguntas frecuentes. Entonces, en, en realidad, eh, los casos para resolver son bastante rápidos. De hecho, por eso también fue que. que en sirvi... la página de soporte. Que sirvió mucho, sirvió mucho. Yo me acuerdo que, o sea, la estadística que yo tengo ahora de la cantidad de consultas versus la que había hace. Un año un atrás, año. han bajado mucho. Sí. ¿Y cómo logramos hacer esa, esa, esa bajada? Primero, la, una de las decisiones que se tomó fue eh, agregar las preguntas más frecuentes a la página a, de soporte la al lado. Entonces, uh -huh. en el lado derecho hoy día están las páginas. Ya A pesar de que tenemos preguntas frecuentes, son las más frecuentes, sí. que son estas que estábamos hablando recién. Pero yo creo que lo que más bajó la cantidad fue el hecho de agregar un buscador automático uh -huh. que cuando tú estás colocando en el asunto eh, de qué se trata tu pregunta, por eso el resumen es tan importante. O sea, por eso es importante que en el asunto coloquen algo realmente relevante. Porque si tú colocas caso vencido... Que relación con la consulta que uno va a hacer. Porque además que eso también lo usamos para buscar los tickets. Uh -huh. O sea, cuando vemos los tickets, lo que nos llega por correo o en la búsqueda del sistema, uno lo que ve rápido es el título. El, el asunto. Entonces, entonces, el asunto es que también a nosotros nos interesa mucho que esté bien escrito. Y ese asunto se utiliza para una búsqueda de las preguntas. Si tú colocas en el asunto que has vencido, lo primero que te va a mostrar, te va a lanzar uh -huh. un modal con un pop-up interno dentro de la página que te va a decir, mire, ¿será esto lo que usted necesita? Y te propone incluso, incluso en las preguntas propuestas, o sea, que te va a llevar directamente a la pregunta vale, que sí. corresponde. Eso sí. fue un antes y un después en el soporte. O sea, antes de eso y después de eso, la, se notó mucho el cambio en la cantidad de preguntas que bajaron. Uh -huh. Hoy día... Eh, son muchas menos las preguntas que hacen. Sí. Y yo creo que eso ha ido mucho. Y es también porque los clientes han ido. Eh, van aprendiendo. O sea, hay, hay un tiempo, obviamente, de, de, de adaptación donde conocen el software, pero hoy día tenemos clientes. Bueno, ya mi estadística está actualizada, siempre digo tres años, pero en realidad hoy día tengo clientes del año 2016, mm. estamos en el 2022, son. De, de años, hecho, me acuerdo que al principio. años llegué, que no hacen preguntas, sí, casi nada. Sí, sí. sí. De, hecho, de hecho, ahora hay, hay documentación eh, en la que la hemos ido mejorando por lo mismo. O sea. Para que, para que cuando pongan el asunto y den esta opción de preguntas frecuentes, sean redirigidos automáticamente a la página de soporte. Y con las con, con instrucciones que van a estar en, en la página de... Perdón, en la pregunta frecuente, sean capaces de resolver ellos mismos la consulta. Y muchas veces me acuerdo que incluso han hablado por chat para preguntar, ¿me pueden enviar la pregunta frecuente de, de CAF vencido, por ejemplo? Entonces, uno la envía y dicen, ah, y ahora sí la voy a guardar en mis marcadores. Entonces, la idea de, de nuestras preguntas frecuentes es, o sea, que, que el paso a paso sea tan claro con imágenes, con, con encerrar en un cuadradito, cuando aunque sea hay que apretar un botón, eh, sea tan claro para que puedan, puedan ellos mismos realizar la acción necesaria para resolver el, el problema específico. Yo creo que al final toda la clave de lo que es el soporte está en, bueno, obviamente, ponerse en el lugar del cliente. Sí. ¿Qué necesita el cliente? El cliente necesita resolver un problema. ¿Qué hacemos nosotros? Le explicamos cómo resolver ese problema de mm -hmm. forma rápida y fácil. Ahora, hay que ser honesto. ¿Nuestro sistema de soporte, nuestra forma de soporte es para todo tipo de clientes? No, obviamente es para el cliente que está dispuesto a aprender cómo se hace y resolverlo por su cuenta sin depender del resto. Hay usuarios que les gusta que le resuelvan las cosas y obviamente en esos casos Podrían no gustar de la forma en que nosotros prestamos el soporte, pero de ahí también, obviamente, yo hago el, el, el, el análisis. Que alguna vez a mí me preguntaron, oye, ¿para qué en el librete? Y dije, ¿para todos? No, no es para todos. Uh -huh. No es para todos, porque la forma en que nosotros entregamos el soporte no es la que todo el mundo necesita. Uh -huh. Entonces, nosotros trabajamos mucho con personas que quieren resolver ellos, quieren aprender ellos y no depender de nosotros. Y en realidad, después de un buen par de veces, cuando lo hacen, en realidad es súper fácil. Sí. nosotros Me acuerdo que había un caso una vez que reclamaba, que no, que lo teníamos que hacer nosotros, lo teníamos que hacer nosotros, y no sé qué, y no sé qué, que quería que nosotros hicieramos las cosas. Fue por un CAF. Y después se le enseñó, y después que aprendió, seguía teniendo el problema, pero lo resolvía solo. Mm. Porque se dio cuenta que era mucho más rápido aprender y resolverlo él, que, que cada vez que tuviera el problema estarnos preguntando. Mm. Además, que normalmente esos problemas que ellos tienen son cosas que tienen que resolver al tiro, Porque si, si, si te dicen que el CAF se venció o que te quedaste sin folio, no podías esperar a lo mejor media hora o 20 minutos para que te contesten. Mm. O una hora, no sé cuánto tiempo de que están teniendo hoy día para pa responder las cosas. Depende del nivel. Claro, depende del nivel. Depende del nivel. Pero a, a, a lo que voy es que es mucho más rápido que el cliente uh -huh. sepa cómo hacerlo, se vaya a meter en orden de folio, apriete de de de obtener folio y los cargue, uh -huh. y se demora 30 segundos. ¿cómo? Sí. O un minuto. Entonces, obviamente es mucho más rápido que la prenda Entonces, al final lo que tratamos de hacer es, eso, es educar al cliente, para que puedan resolver su problema. Sí, sí, pero, por ejemplo, nosotras igual en, en Soporte también nos, nos tratamos como de educar y estandarizar, porque al principio, cuando yo llegué, no estaba nada estandarizado, no, o sea, no. eh, por ejemplo, no estaba especificado cuándo había que llamar al cliente, o cuándo enviarle una respuesta al cliente, o para cuándo cambiar una fecha de vencimiento para hacerle seguimiento sí. al ticket. Eran, eran cosas que, eh, cuando llegué, se tuvieron que empezar a definir y, y cuándo cuando cuando me di cuenta de esto cuando había que tener un orden porque cuando cuando estaban al principio en, en el área perdón en el soporte de nivel 1, eso lo veíamos juntos entonces eh, a veces tú me hacías la observación de oye y qué pasa con este que no se le da respuesta entonces era como claro o sea ¿Cuándo hay que darle respuesta? Mm. O sea, si tiene un problema, ¿cuánto...? Por ejemplo, tiene un, eh, se, se está haciendo una certificación y tiene un problema de verificación de actividad. ¿Cuándo corresponde hace? volver a contactarlo para saber si mm. solucionó el problema de, de la verificación de actividad? Entonces, hay algo que con, con, la, con, la, con, la de, con, con las chicas de soporte que ya lo dejamos estandarizado. Y sirvió harto cuando, cuando ahora que ha ido llegando más gente porque ahora, ahora uno le puede decir concretamente, así como, si tiene este problema, tú le tienes que cambiar tanto plazo sí. y, y, y dejar una nota interna para saber qué hacer, porque eso es lo otro. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy de vacaciones y tenía todos los tickets asignados a mí? O sea, ¿es, ¿esos van a quedar sin, sin contestar? no po. Por eso están los niveles de soporte. Por eso tampoco hay que enviar un correo directo es que, a sí, alguien. Sí, sí, eso es decir. Por eso peleamos nosotros tanto con el tema de no mandes un correo directo, no respondas directamente, todo otro de la plataforma de soporte. Eh, no, o sea, va a sonar un poco inhumano, pero o sea, eh, tampoco firmas con tu nombre. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en el fondo detrás se vea un equipo, que eso es uh -huh. lo que hay. Hay un equipo hoy día que es el que responde. Y ese equipo es el que está asignado a responder los casos, no es una persona específica. Entonces, cuando después alguien llama, por ejemplo, y dice, no, oh, es que yo quiero hablar con Viviana porque ella me atendió. Es que no solo te puede atender Viviana, te puede atender Viviana, te puede atender Catalina, te puede atender eh, Consuelo, etc. Cualquiera de las chicas eh, puede atender porque están capacitadas para sí. hacerlo. Uh -huh. Y en el peor de los casos, si alguna no sabe algo porque no tienen por qué tampoco saber todo, se mueve de nivel y se le pasa a quien corresponde que sí puede ayudar. Lo bueno, por lo menos para mí hoy día, es que hoy día a mí no me está llegando ningún ticket de soporte. O sea, es muy raro. Es muy raro. Yo creo que son casos casi como de conflictos que podrían haber eventualmente. Pero hoy día ya todo lo de soporte llega hasta ti. Y eso es algo muy bueno porque en el fondo ya me liberó. Y hoy día ya no tengo esa, esa responsabilidad y de puedo dedicarme a otras cosas. Eh, a producto, a, a, a ver los otros proyectos y esas cosas que estamos trabajando harto. Eso sí, no sé si tú quieres agregar algo más como a lo que tiene que ver con cómo funcionamos con el soporte. Eh, no, o sea, y recalcar solamente eso, que los tickets de soporte, dependiendo del servicio que tengan, lo tienen que abrir por la página de soporte. Porque si llega si a Mesa de Ayuda, o sea, como tú dijiste, lo, van a, o sea, lo vamos a revisar cuando El último día, o sea, el día viernes. Y quizá llegó el ticket a Mesa de Ayuda el día lunes. Porque frente a esos casos, a los de Mesa de Ayuda, onda, no, no hay un equipo destinado a revisar los tickets que llegan a Mesa de Ayuda, o sea, en Mesa de No Ayuda, en realidad. Bueno, como dijo Catalina, lo más importante es que si tiene una consulta, recuerden, abranla en la página de soporte que corresponda. En el caso de LibreTV.cl, LibreTV.cl es soporte. En todas las páginas debería haber algo que diga soporte, solicitar ayuda o similar. Así que les recomiendo hacerlo por ahí. Este podcast fue un poquito diferente, no trajimos problema pero queríamos contarles cómo funcionamos como soporte, también para que ustedes entiendan, sobre todo para los clientes, o si hoy día no eres cliente de nosotros, para que sepas cómo te vamos a atender. Es súper importante esto, porque nosotros somos muy transparentes con los clientes hoy día en decirles cómo nos vamos a atender, porque es una lata contratar un servicio y que después no era lo que tú esperabas. Entonces nosotros con esto estamos contando lo que nosotros ofrecemos y tú decides si quieres trabajar con nosotros. Eh, pero como te digo, nosotros tenemos muchos clientes hoy día, el equipo de soporte es un equipo pequeño y, y que atiende a cientos de clientes y lo logran hacer por lo, lo que contamos hoy día. Tenemos muy ordenado muy estructurado y somos muy eficientes prestando el soporte. La próxima semana probablemente deberíamos tener ya un problema nuevamente, así que si te interesa seguir recibiendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita y nos vemos en el próximo podcast.